¿Estás prófuga de la justicia? Ángel de Brito tuvo un tenso cruce con Alma Maradona y no se guardó nada. Dicen que el peor trabajo que existe en el periodismo es el de cronista porque son quienes se ven expuestos a la ira de los famosos, y en muchos casos, no solo verbal, sino también física. Como demuestra la vieja leyenda sobre Frank Sinatra intentando atropellar con su auto a quienes lo esperaban tras su divorcio de Ava Gardner. En Argentina, Dalma Maradona goza, gracias a su talento y al nombre de su padre, del estatus de superestrella y cada cosa que hace, inevitablemente, genera rumores, especialmente cuando discute con los periodistas. Y eso, precisamente, es lo que sucedió con la cronista de Ángel de Brito. Al parecer, Maite Peño, cronista de Los Ángeles de la Mañana, por Canal 13, intentó entrevistar a la hija del jugador más famoso del mundo y todo terminó muy pero muy mal. Dalma Maradona. Tienes una cronista que está loca de remate. ¿Qué le haces para que consiga las notas? Sí o sí. Signo de interrogación. Maite Peño, buen punto. Venías hablando por teléfono mientras manejabas de alma. Hablemos de prudencia. Dalma Maradona, no venía hablando. Me llamo a mi mamá y la atendí porque ya estaba entrando al canal. Hasta que te cruzaste y casi me muero de miedo. Ángel De Brito, ¿estás prófuga de la justicia? Vamos a hacer una vaquita para comprarte un manos libres.